¿Qué papi? Agradeciéndole a papá Dios Por este nuevo día de hoy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 la bendición y te regala un nuevo día si algo te sale mal analiza que te hiciste mal porque Dios no castiga a nadie Dios no castiga a nadie Dios no No castiga a nadie mi Dios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 Que estudios aprende a confiar en él, aprende a vivir por él, pero aprende a creer en Dios, aprende.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 Dios no castiga a nadie, Dios no.